La China Suárez polémica, mira la foto que subió en el aniversario de la muerte de la hija de Pampita y Vicuña. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Blanquita, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña, y tanto el actor como la modelo recordaron a su primogenita subiendo dos videos tiernos y, y al mismo tiempo, muy conmovedores. Es bueno recordar que el fallecimiento de la pequeña sorprendió a todo el mundo y, obviamente, devastó a sus papás que, como todo padre, no está, ni nunca estará, preparado para una tragedia tan pero tan grande. Por supuesto, los ayudó mucho a recuperarse la existencia de sus tres hijos varones, que, en cierta medida, los hicieron salir adelante aunque la pareja terminaría separándose luego, según el mito popular, que Pampita encontrará a Vicuña en una situación comprometedora con la China Suárez. Hoy, Benjamín es pareja de la actriz, con quien tuvo una adorable beba y acaban de llegar a España, donde el actor chileno participa de una exitosa serie, sin embargo… Lo que llamó la atención e indignó a mucha gente fue que, en un día tan doloroso para su pareja, la joven decidiera compartir una foto donde se la ve, en apariencias, muy feliz. La foto generó una gran controversia y una inmensa discusión sobre la supuesta insensibilidad de la China. Punto centrado con solo guión bajo garleón creo que como madre debería ser un poco más empática y guardar un poco de respeto por la memoria de la hija de tu pareja. Aquí demuestras totalmente tu inseguridad. Cómo tratar con esta foto que el Benjamín el tuyo. Punto centrado princesa bella 1311 todo se paga en esta vida. Signo de exclamación. Punto centrado Maruse 78. Cuánta maldad. Cosa de pendeja. Punto centrado Meli. Fresa foto me da un resultado. cero empacha con su compañero de vida. Cufeo me callas bien por eso te seguía. Brunaste a Rob Ignacio Paleo no hables sin saber Pampita recién sube un video de la hija con Bauti y puso siempre en mí. Maria-boni-majos-salazar Me imaginé, xq Nosotros que no somos nadie estamos partidos al medio con el aniversario de Blanquita. Lore-sf23 Creo que hoy debieras mantener un tanto de solidaridad a Benjamín y Pampita. Eres la pareja de un padre que un día como hoy perdió a su hija. Lo demás puede esperar. Punto centrado recetas guión bajo recetas por este mismo tipo de actitudes pendejas llegó la trasnota banco. Hoy es un día especial. Punto tienes que ser el centro de atención igual. Signo de interrogación todas tus fotos son provocación y tu inseguridad es infinita. Arroba Benjavi con amor y pensalo.